Bienvenidos chicos una vez más a esta nueva entrega para el canal de TenorChar en español Para el día de hoy traemos un video bastante importante Y es que si ustedes están cambiando de dispositivo En este caso de un dispositivo Android hacia un dispositivo IOS Y no quieren perder ninguno de sus datos En este video te enseñaremos las maneras para que puedas tener todos tus datos de WhatsApp en tu nuevo dispositivo IOS Así que quédate en el video que ya regresamos Bien, todos hemos pasado por esa situación de que nos cambiamos de un dispositivo con sistema operativo totalmente diferente y nos encontramos con la gran problemática de que no podemos transferir todos nuestros datos de manera total entre estos dos dispositivos por tener sistemas operativos diferentes. El día de hoy vamos a verificar las diferentes formas que tenemos para poder transferir WhatsApp del dispositivo Android hacia el dispositivo iOS. Comencemos con la primera forma. Bien, cuando estamos frente a esta situación lo primero que nos llega a la mente es restaurar la copia de seguridad que ya hemos hecho anteriormente. Algo que sí funcionaría siempre y cuando nos estemos cambiando de dispositivo con el mismo sistema operativo. Por ejemplo, de un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android. Mientras que para este caso no sería factible ya que estos dos dispositivos no comparten la misma copia de seguridad. En caso de que estemos tratando de transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android, solamente tenemos que irnos a los ajustes de WhatsApp. Una vez estando en los ajustes, vamos a ir a la opción que dice chat. Ubicamos el apartado que dice copia de seguridad y haremos una copia de seguridad en Google Drive para que se pueda transferir los datos de WhatsApp al dispositivo Android. Una vez hayamos elegido la cuenta en la que vamos a guardar la copia de seguridad, oprimimos la parte que dice guardar y automáticamente se empezaría a hacer una copia de seguridad en la nube de Google Drive. Pero como dijimos anteriormente, esta opción no sería factible porque queremos transferir los datos hacia un dispositivo iOS. Los dispositivos IOS guardan su copia de seguridad en la nube de iCloud y estos dispositivos Android en la nube de Google Drive, por lo que nunca serían compatibles las copias de seguridad. El segundo método que vamos a utilizar es bastante factible frente a esta situación, y es que vamos a ir a nuestra tienda de aplicaciones Google Play para descargar una aplicación que nos va a permitir transferir los datos de WhatsApp del dispositivo Android hacia el dispositivo iOS, en la barra de búsqueda escribimos iCarPhone Transferencia de WhatsApp, es esta aplicación que tenemos por aquí, tenemos que hacer clic en la parte que dice instalar y esperamos a que ya se instale en nuestro dispositivo Android, una vez se haya descargado la aplicación hacemos clic en la parte que dice abrir o simplemente la buscamos en nuestro cajón de aplicaciones, al abrirla vamos a aceptar los términos y condiciones que nos solicita la aplicación, y es algo bastante fácil porque aquí nos da una guía de cómo hacer esa transferencia. Tenemos la primera opción que es transferir de Android a iOS que es nuestro caso. La segunda opción transferir de iOS hacia el dispositivo Android. Y por último transferir desde un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android. Para esta ocasión hacemos clic en la primera opción, transferir de Android hacia iOS. Vamos a permitir los permisos que nos solicita para que pueda acceder a nuestros datos. Una vez pasemos a esta pantalla, aquí nos mostrará las copias de seguridad que tenemos en este dispositivo. En este caso, solamente tenemos una, así que elegimos esta carpeta. Aquí nos pregunta que si queremos transferir esta copia de seguridad o si queremos hacer una más reciente. Como esta fue hecha recientemente, le damos en que sí. Esta quizás sea la parte más complicada del proceso, ya que tendremos que conseguir un cable OTG para poder conectar de manera directa estos dos dispositivos. Si cuentan con un cargador de iPhone de lo que en un extremo tiene la parte Lightning y en otro extremo la parte tipo C, pues también pueden utilizar este tipo de cable. Una vez lo hayan conectado, aquí se va a detectar el dispositivo como lo podemos ver en este ejemplo y vamos a verificar lo que podemos transferir. Podemos transferir los mensajes, los videos, las notas de voz, inclusive también podemos transferir los stickers. Una vez hayamos marcado los datos que queremos transferir, hacemos clic en la parte que dice transferir y a continuación se empezarían a transferir los datos. El siguiente método para poder lograr esta transferencia también podemos hacerla a través de una aplicación que podemos encontrar en la Google Play de manera gratuita. Simplemente vamos a ir a nuestra Google Play y en esta ocasión vamos a escribir mover a iOS o trasladar a iOS. Esta es una aplicación desarrollada por Apple para poder transferir los datos del dispositivo Android hacia el dispositivo iOS. Para transferir nuestros datos con esta aplicación de trasladar a IOS, tenemos que configurar primero la aplicación en el dispositivo Android. Vamos a otorgarle todos los permisos que nos solicita, como por ejemplo, permiso para acceder a la ubicación y para también poder leer nuestros datos. Una vez hecho esto tendremos que restaurar nuestro dispositivo iOS de fábrica Porque tendremos que estar en la pantalla de hello o en la pantalla de bienvenida de nuestro iPhone para poder hacer esta transferencia Luego de haber restaurado nuestro iPhone y encontrarnos en la pantalla de bienvenida Vamos a configurarlo hasta llegar a la parte que dice transferir desde un dispositivo iOS o desde una cuenta de iCloud Es en esta pantalla donde debemos ubicar directamente el código que nos aparece en nuestro dispositivo Android Para luego colocarlo en el dispositivo iOS y así lograr la transferencia todos estos métodos que hemos presentado anteriormente son buenos y válidos para transferir los datos de WhatsApp, pero no de una manera total. La manera más fácil y más cómoda para transferir todos nuestros datos de WhatsApp sin ninguna pérdida de datos es a través de iCarphone Transferencia de WhatsApp, la aplicación para escritorio. Vamos a ver cómo podemos transferir los datos de WhatsApp utilizando nuestra PC. Vamos a utilizar nuestro ordenador con Windows o sistema operativo Mac Abrimos nuestro navegador y vamos a ir directamente a la página oficial de Tenorshare para poder descargar el software de iCarphone Transferencia de WhatsApp Los links para poder acceder a esta página van a estar en la descripción de este video Al entrar en esta página, en la primera pantalla vamos a encontrar todo lo que puede hacer el software incluyendo transferir fácilmente los datos de WhatsApp y WhatsApp Business entre dispositivos Android y dispositivos iOS si seguimos deslizando hacia abajo vamos a encontrar más funciones que pueda hacer el software. Mientras tanto vamos a descargar el software para poder instalarlo en nuestro ordenador. Si estamos utilizando una PC con Windows hacemos clic por acá donde dice descargar gratis y si estamos utilizando sistema operativo Mac pues cambiamos de opción. En este caso damos clic en descargar gratis. Automáticamente se empezaría a descargar el archivo instalador que vamos a tener en nuestro ordenador. Una vez descargado hacemos doble clic para poder instalarlo, le damos los permisos de administrador, siguiente, siguiente y listo. De esta manera tan fácil podemos instalar el software de iCarPhone. Una vez instalado nuestro software nos va a dejar un icono así como este que tenemos por acá. Hacemos doble clic para poder ejecutar nuestro programa. Esta sería la primera pantalla que nos ofrece el software, como podemos notar podemos transferir los datos de WhatsApp. Datos de WhatsApp Business, LINE, entre otras aplicaciones de mensajería Para el video del día de hoy utilizaremos la aplicación de WhatsApp Messenger Estando en esta pantalla vamos a ver las diferentes formas que tenemos para poder transferir nuestros datos La primera es una transferencia directa conectando los dos dispositivos La segunda sería haciendo una copia de seguridad directamente del dispositivo para posteriormente restaurarla en el dispositivo destino Y esta tercera opción sirve para ver las copias de seguridad que ya hemos hecho anteriormente para la demostración de este video utilizaremos la primera opción, transferencia directa entre dos dispositivos. Aquí debemos conectar el dispositivo origen y el dispositivo destino. Tal y como indica nuestro software vamos a proceder a conectarlo a través del cable USB a ambos dispositivos. Listo, una vez tengamos ya conectados nuestros dispositivos de manera correcta a través del cable USB, vamos a intercambiar la posición. Debido a que el dispositivo origen es el iPhone y el dispositivo destino es el Samsung, hacemos clic en este icono y ahora como pueden ver ha cambiado la posición de los dispositivos se nos muestra que se van a transferir los datos del dispositivo Android hacia el dispositivo iOS. Hacemos clic en la opción transferir, nos da una advertencia de que si tenemos algunos datos en el dispositivo iOS, tenemos que hacer una copia de seguridad porque se van a reemplazar. En este caso no tenemos ninguna información de WhatsApp en el dispositivo destino, por lo que le vamos a dar en continuar. Aquí a modo de tutorial se nos muestra algo que hicimos al principio del video y es que en el dispositivo origen, es decir en el dispositivo IOS tenemos que irnos a los ajustes de WhatsApp luego irnos a la parte de chat y ubicar la parte que dice copia de seguridad luego elegir la opción de que nunca se haga una copia de seguridad en Google Drive y guardarla directamente en el dispositivo para poder proceder con la transferencia hacia el dispositivo IOS una vez hecho esto le damos en continuar y automáticamente se va a empezar a obtener los datos de WhatsApp del dispositivo origen Listo, una vez se haya completado ese paso vamos a colocar acá el número telefónico que está registrado en WhatsApp en el dispositivo origen nos llegará un código de verificación de 6 dígitos el cual debemos introducir en esta línea Le damos en verificar y automáticamente vamos a pasar al siguiente paso que es generar los datos restaurados Para posteriormente restablecerlo en el dispositivo destino Una vez lleguemos a este último paso que es restablecer el dispositivo destino Tenemos que haber iniciado sesión en la aplicación de WhatsApp Es decir, abrir la aplicación de WhatsApp en el dispositivo iOS Le damos en iniciar sesión y por último vamos a desactivar el buscar mi iPhone si acaso lo tenemos activado para desactivar la opción buscar mi iPhone vamos a ir a los ajustes, hacemos clic en la parte que se nos muestra nuestro correo electrónico, buscamos donde dice encontrar y aquí vamos a dar donde dice buscar mi iPhone, desactivamos y nos pedirá nuestra contraseña. Bien, ya hemos desactivado la opción buscar mi iPhone, regresamos nuevamente a la aplicación de WhatsApp. Hacemos clic en la parte que dice inténtelo de nuevo y ya de manera automática se empezarían a restaurar los datos en el dispositivo destino y nuestro iPhone procede a restaurarse. Esta es una restauración leve que no va a borrar ninguno de nuestros datos, es simplemente para poder introducir los datos de WhatsApp del dispositivo origen hacia acá el dispositivo destino. Como pueden notar aquí nuestro software dice que la transferencia se ha realizado con éxito, vamos a esperar a que suba nuestro dispositivo iOS para posteriormente configurar el WhatsApp. Bien, una vez nuestro dispositivo se haya reiniciado Vamos a ir a la aplicación de WhatsApp Y vamos a colocar nuestro número telefónico Para poder ya encontrar nuestro chat Acá en ese dispositivo Una vez hayamos configurado nuestra cuenta de WhatsApp Con nuestro número telefónico Y después de haberlo configurado Aquí colocamos nuestro nombre En este caso voy a colocar uno de prueba Y aquí tenemos todos nuestros datos de WhatsApp Que teníamos en el dispositivo anterior Sin ninguna pérdida Aquí tenemos todos los chats Incluyendo también las multimedias Que teníamos anteriormente Y nada chicos, esta es la única manera y la más fácil de transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS sin ninguna pérdida Recuerden que los links para poder acceder a la página oficial de Tenochar va a estar en la descripción de este video Para que ustedes puedan acceder de una manera bastante fácil Cualquier duda que tengan la pueden dejar por acá debajo en los comentarios que con gusto le vamos a estar respondiendo No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video Será hasta una próxima entrega